Qué tal santo bienvenidos pero todos bienvenidos duros de las apps el día de hoy les traigo los cuatro mejores temas para whatsapp delta 3.8.0f mis amigos si no has descargado este whatsapp no se te olvide guardar tu respectiva copia de seguridad para que no se pierdan tus datos ya sabes que aquí abajito les dejo en la descripción del video el link para que obtengan de inmediato la apk de whatsapp delta y por supuesto los temas antes de todos antes de comenzar te invito a que te suscribas al canal ya que nos brindas la motivación para seguir trabajando y entregarte la mejor información en aplicaciones Ok, no hablando más, empecemos amigos ya estoy dentro de Whatsapp Ya sabes que hoy en el día de hoy te voy a entregar cuatro temas Los cuales están en la descripción del video Donde dice descargar aplicación Entras allí, te dirigen a nuestra página encontrarás la APK de Whatsapp Delta Y los temas Bueno mis amigos vamos a empezar a aplicarlos Vamos a irnos a lo que es ajustes En ajustes vamos a buscar la opción de tienda de temas Delta Y vamos a buscar lo que es aplicar En aplicar nos vamos a ir a la carpeta de descarga Por supuesto que van a estar ahí Ya que los van a descargar externamente mis amigos y van a buscar estos que se encuentran aquí Estos cuatro que dice Tema Delta Green, Tema Delta Limón Tema Delta Pink Y Tema Transparente que se encuentran con Corazón Morado Vamos a aplicar el primer tema El cual es muy duro muy genial Y se aplica automáticamente Sin necesidad de... Aquí reiniciamos, vamos a aceptar y vamos a iniciar nuevamente, vamos a ejecutar y va a quedar un hermoso tema como el que se encuentra aquí en pantalla, mis amigos. Si ven este hermoso tema, el cual tiene una animación al mover los chats, se encuentra una animación como de que entran a través de, del fondo, si me entiendes. Y cuando movemos, ya sea de un chat a grupo, también tiene una animación y cuando entramos a un chat va a quedar de esta manera Mis amigos Va a quedar de esta manera Si ¿Sí ven cómo queda el color Lo que es aquí la parte inferior Va a quedar de esta manera Mis compañeros Todo va a cambiar Y vamos por el segundo tema El cual vamos a aplicar rápidamente aquí Ya saben los pasos Aplicar, eh, descargas Y buscamos el segundo tema Que se llama Delta tema limón, vamos a darle clic allí, vamos a esperar a que aplique para enseñárselo, para ver cuál le gusta, para que se lo descarguen de inmediato y enseguida se suscriban al canal para que cada vez que tengan nuevos temas, nuevas aplicaciones, eh, les llegue la notificación. Listo mis amigos, si ven este tema el cual está muy chulo también, el cual tiene como los, aquí en esta parte las las, como decirte, los estados y esta parte los chats, que cual se ve. Para mí se ve muy genial, muy cool y estoy muy contento, pero, pero muy contento porque le estoy enseñando estas increíbles temas, estos increíbles temas los cuales están muy hermosos. Vamos a entrar aquí a un chat rápidamente para mostrarle la interfaz de nuestra pantalla de computación. Se ve de esta manera mis amigos. Aquí donde nos va a buscar lo que es rápidamente un chat que quieras entrar. Y si ven, está como un color bien Chévere, ¿cierto? Bueno, vamos a Por el tercer tema, el cual También puede ser Para algunas personas, para otras no Un tema hermoso, pero Para mí, estos son Los mejores temas, los cuales vas a poder Obtener en tu En tu WhatsApp Delta, vamos a instalar este, el cual es Delta Pings, quizás es un tema como más femenino para las damas, si ven que de esta manera, para las hermosas chicas, es un tema, puede ser, como decirte, puede ser eh, unisex tanto para hombres como para mujeres. Vamos a iniciar aquí realmente una pantalla de conversación para que veas cómo queda la interfax de una pantalla de conversación. Para de esta manera, mis amigos, estos temas están muy hermosos. Para mí son los mejores y cuando tengan más temas te los voy a entregar totalmente gratis. Pero antes de todo te voy a pedir que te suscribas al canal para que no te pierdas ningún video. Vamos a buscar lo que es el cuarto tema. Vamos a buscar el cuarto tema, el cual es este que se encuentra aquí que dice tema tema transparente este que se ve aquí vamos a la escrita ahí y vamos a esperar que cargue y va a quedar de esta manera mis amigos el cual se va a ver el fondo de pantalla eh, de nosotros si ¿sí me entiende va a verse lo que es el fondo de pantalla vamos a irnos a la pantalla principal vamos a iniciar ejecutar para que se aplique correctamente y va a quedar de esta manera va a verse lo que es el fondo allá de nuestro de nuestra pantalla principal y vamos a ver en nuestro fondo, saber ver es lo que tengamos en el fondo de nuestra pantalla en el móvil. Listo, entramos aquí en una conversión rápidamente. Para ver cómo se ve mediante la conversación, vas a verse de esta manera, mis amigos. Se ve muy cool, ¿cierto? Se ve muy genial. Y tienen un tema así como el que tengo yo, con movimiento. Se va a ver muy hermoso, muy chévere, ¿cierto? Bueno, chicos, hemos llegado al final del video. Espero que te descargues WhatsApp Delta y apliques estos hermosos temas, los cuales están totalmente gratuitos para ti. Totalmente hermosos para ti. Porque te lo, traigo, te lo traigo solamente para ti, para que los descargues y lo tengas de Inmediato. Ok, ya sabes Apóyame con un me gusta, un suscribirte Y comenta allá abajito qué quieres sobre WhatsApp Delta, sobre WhatsApp Plus Sobre cualquier aplicación Si la necesitas, me avisas Mediante los comentarios y yo estaré Pendiente y lo tendré en cuenta Ok No hablando más, nos vemos en un próximo video.